Buenas tardes, aquí estamos en, de nuevo reunidos porque voy a exponer una presentación de los libros que os, es, que os he estado insistiendo en que hemos sacado la luz y para que podáis realmente saber más, he decidido hacer una presentación de todos ellos, lo único que no la he promocionado, no sé si mirar ahora mismo para poner por ahí algunos enlaces o no, pero lo primero que hice han sido libros de niños, los voy a ir sacando. Eh, están distribuyéndose por medio de Amazon. Lo primero que quiero hablar mientras os sentáis y os preparáis ahí para, para verlo. He sacado algún libro con laberintos para todos. En ellos, pues tenemos laberinto. En este tenemos laberintos que van de más facilito para un niño de tres o cuatro años, con ayuda, haya laberintos difíciles que pueden ser para cualquier niño o, o adulto de, que tenga ganas de desarrollar o mejorar su psicomotricidad fina, al sol o sin pantallas, ¿vale? Este es el libro para empezar a escribir. Lo empezó mi hijo con dos años y es a partir de cuatro años entonces lo que sucede es que, bueno, pues poco a poco va mejorando. Si le pones a pintar y van haciendo, va mejorando esa psicomotricidad fina. Este, por ejemplo, pues como digo, es de 4 a 6 y, y ya casi, casi lo hace. Ya tiene 3 años, casi 4, y casi lo hace. Estos son todos, básicamente, todos grandes y para niños de 4 a 6 años que vayan desarrollando su y psicomotricidad. Luego también hay de sudokus con colores en los que puedes eh, ir enseñándole pensamiento lógico porque si no ellos no no tienen, si no le enseñamos pensamiento lógico no, no van a ser capaces de hacerlo por su cuenta. De modo que podemos pasar un buen rato con ellos eh, haciendo alguna Buena actividad para su desarrollo psicomotriz o su desarrollo intelectual con estos libritos. Yo he estado pues por 17 años estudiando e investigando por el método científico hipótesis, experimentación sobre el campo de la conciencia de la unión. Yoga significa unión, y bueno, pues he estado estudiando con neurobiología y todas estas cosas y practicando. He estado por más de 10 años dando clases de yoga, de pilates y eh, experimentando y viendo cómo aprende la gente, educándola, instruyéndola ha sido enriquecedor para mí también ellos han mejorado siempre me he basado en eso en conseguir resultados cuanto antes podía en tratar de conseguir las mejores técnicas y las que más le gustaran pero cada uno es cada uno entonces había que tener varios tipos de técnicas para ello y y en esto de la psicología y todo esto, pues la ciencia moderna está muy atrasada con respecto, porque es muy joven, tendrá varios siglos solo, mientras que la psicología del hinduismo, de los Ayurveda, de China incluso, pues tienen milenios, milenios de, tra de trabajo, milenios de desarrollo los vedas y todo eso son culturas que tienen unos niveles bastante profundos a la hora de aplicar, enseñar y conocer la psicología. Y entonces, bueno, pues he escrito algunos libros antes con mi nombre, como este, El dominio de la determinación, Eduardo de Nieves. Todos estos libros, como digo, están en Amazon. Aquí hay cinco libros, ¿vale? Son, es un librito para... Leer un poquito y pensarlo. Te lees una página o un capítulo o una frase y la piensas durante un tiempo. También he escrito algún libro con mi nombre de poesía. También eh, pues he escrito poesías en, los últimos, en la última década. Esto igual ya tiene hace 20 años la primera, quizás. Son pues, una, unas poquitas composiciones. Y antes de comenzar con toda esta ciencia que, eh, que exponen estos nuevos libros que he sacado, me gustaría comenzar también a practicar, porque como os decía, son libros de prácticas, no son libros de... Simplemente, pues, eh, ciencia. Hay explicar esto es así, esto es así, esto es así. Son libros en los que te explica un poco la ciencia y también te pone a practicar. Te dicen prácticas que puedes hacer. Yo estudio de esta manera. Eh, cuando cojo un libro, normalmente tienen prácticas y pues lo que hago es liarme a practicarla por un tiempo, un mes, 15 días, 3 días, depende de la práctica, lo que sea, lo que cueste. Y entonces, pues... Cuando ya quiero seguir o continuar con la siguiente práctica o seguir estudiando, pues sigo. Recomiendo de hacer de la manera que más os guste, pero realmente... Puedes hacerlo también como yo. Simplemente lees un poquito. Estoy hablando de este. Aunque realmente haría falta un curso para ello. Estoy preparando algún curso en modo online. O retiro en algún sitio bien, así en la naturaleza, te este diría de regalo. Es un libro, como digo, para saber de qué está tratando. Entonces, hay una frase en un capítulo, pues luego tienes que pensar sobre ello. Y como decía, para ver qué tipo de. Prácticas hacemos la que siempre recomendamos los maestros la que siempre se recomienda la que siempre hemos practicado este tiempo en la que he avanzado bastante últimamente es la que llamamos la respiración de la unidad llamamos la respiración de la unidad y la vamos a hacer a realizar ahora estamos sentados estamos cómodos respiramos hondo tres veces para prepararnos que vamos a hacer va a ser mandar amor hasta el centro de la tierra si eres hombre, pues desde el perineo puedes imaginar un cordón el color que quieras que sale hasta el centro, cristal de la tierra manda este amor o de la forma que quieras y recibes recibes todo lo que puedas en este momento porque la Madre Tierra también te quiere enviar ti amor. ¿no? Si se tensa el cordón, se suelta y se la vuelve a lanzar otro. Cuando terminemos eh, de recibir todo lo que podamos, de dejarnos que nos envuelva, que nos llene, que nos envuelva esta energía del de globo en el que estamos apoyados, estamos agradeciendo, ahorrándola. Enviamos amor arriba, al centro de la fuente, al centro del sol, como lo llamemos no podemos imaginar un sol dorado que echa lluvia azul lo amamos, entregamos este al centro con alegría, con cariño, con amor lo recibe y recibimos todo lo que podamos en este momento de la mola. modo que estamos uniendo ¿no? con los dos amores arriba y abajo. Esto lo llamamos respiración de la unidad. Cuando acabemos, como decía, hay más maneras de hacerlo: se puede hacer más de prisa, más intenso, más despacio. De es una manera para ir al centro del corazón, si quieres ir al lugar sagrado dentro de ti, pues primero se recomienda hacer esto. De modo que hemos estado haciendo esto, yoga físico y unas cosas. Y también he estado moviendo libros y moviendo sí, evangelios. No de que otra marca que hemos hecho, he estado trabajando, es Xiancen. Con el nombre de Xiancen he estado publicando, por ejemplo, este Evangelio de los Doce, que se dice de inspiración crística. Ha estado conservado en el monasterio budista del Tíbet, donde fue escondido por unos miembros de los esenios para preservarlo de las manos de los falsificadores ha sido una traducción original del arameo, que dice que es una traducción de los cuatro que los cuatro evangelios del Nuevo Testamento fueron derivados de este evangelio de los doce. Jesús habla también de su amor por los animales y, como digo, es prácticamente... Eh, los cuatro evangelios, pero con alguna diferencia y con letra grande para que puedan leerlo. Aunque no tengas gran vista, como digo, al sol, sin problemas, tiene unas letras tamaño 12 o más y se lee genial. Jesús habla de su amor por los animales y... Es una obra magistral, uh, buen precio y un buen libraco. También uh, el libro de los esenios, del que no tengo copia, es el último que hemos compartido. Hay pues dos o tres más en Amazon y la mía, por supuesto, es la más barata de todas. Uh, ya, debe de diferencia de precio bastante. Uh, y uh, También hemos hecho la historia de la humanidad. Que habla desde, en vez de una historia desde guerra, muertos y el más fuerte es el que gana, habla del de primer héroe que cogió, después de ser el primer héroe y su bella historia, eh, descubrió pues, que igual un héroe es igual que un tirano, eh, es lo mismo, eh, al final, y cuando se retiró ya mayor a, a Soledad, consiguió ascender, fue el primer humano en este planeta que ascendió. Entonces, el punto de vista que le he dado más bien a esta historia es desde la ascensión. Es una historia que va desde un millón de años antes, atrás, en este globo, a Cristo. Como que empezaríamos en este, la historia, y luego seguiríamos con este, para conseguir saber sobre la historia, porque si la olvidamos ya sabes lo que pasa. Pobre de aquel que olvide la historia de su pueblo porque está con de nada a vivirla dos veces bien entonces eh, eh, está narrado con mucho amor y habla pues de la importancia de no olvidar la espiritualidad y esas cosas veis que aquí está Tao por aquí que está enterrado que antes solo se veía la cabeza y yo cuando leí alguno de los libros de los que me he basado para esto, la profecía de Tiaúba sucedió que leí que estaban enterrados no solo la cabeza sino todo el cuerpo y a los años de yo leerme el libro sacaron todo el cuerpo del, del Tao o sea que eso me dio certeza de que decía la verdad ese libro en otra pues como que unos hermanos mayores o unos co compañeros pues nos explican de la belleza de la tierra y de algunas tribus Habla de algunas tribus que vivieron antes que pues, Roma antes que Roma, que fueron pues, y lo llegaron y lo quemaron todo y luego me subí de Pompeya. Eh, pues eh, es, si hubieran leído los romanos este libro, pues igual hubieran aprendido y no le hubiera pasado eso. Bien. Como digo, no tengo copia del Evangelio de los doce. Habla de la comunidad esenia. Habla del de Evangelio de la Paz. La comunión del espíritu y el cuerpo, el maestro Jesús de Galilea, eh, Jesús el Cristo, que dicen, pues son enseñanzas secretas o enseñanzas que les daba a sus discípulos. Y, y realmente, pues también cómo se organizaban los esenios y el Evangelio, el Señor de Moisés, muy recomendable. Y después vamos a entrar en el nombre de bendiciones y serendipias, que es en el que me he puesto a escribir pues, toda la ciencia que he acaparado en estos últimos 12 años o 17, que llevo estudiando, investigando, unido ciencia con prácticas. Lo explica científicamente, qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué, qué está descubierto, y unas prácticas para llevarlo a cabo y vivir eh, con confianza vivir sabiendo la verdad, viviéndola porque un filósofo yo no soy eh, los filósofos solo lo llevan a plan de la intelectualización la diferencia entre los sabios y los filósofos es la vivencia, la experiencia nosotros experimentamos en la Sudamérica lo llaman los chamanes, los brujos y tenemos pues nuestro modo de ver el mundo, nos basamos desde el interior. esta sociedad igual le cuesta creer cómo vas a hacer tu vida desde lo que tú pienses. Y que oh, no, un egoísta. No, nosotros estamos dentro de la vida y sabemos que es la vida la que nos lleva y nos dejamos, la virtud está en dejarse llevar por la corriente vital. De modo que esta es mi última obra maestra, la que más he escrito, Confianza de Saber. Estaría en una colección de dos, con del, de la magia elemental a la alquimia de la transmutación, del 4 al 8. En este tenemos más dibujos que ninguno, este está lleno de dibujitos en los que vamos a encontrar los diferentes elementos. Un elemento puede ser cielo, un elemento puede ser tierra... Me he estado estudiando, investigando y conectando elementos pues, con órganos o hemos estado, porque es, lo está haciendo toda la comunidad. Todo vuelto de la mandala, los trabajadores, estamos trabajando ahí en unir, en descifrar y en conocer, en saber. Si estamos dentro del cuerpo, estamos en la sabiduría. Y entonces, pues para decir, oh, me duele el hígado, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo equilibro? qué planta puedo tomar, qué pues en este libro, donde me masajeo hay diferentes modos, pues todo se puede curar o bien con gimnasia postural o bien con plantas, con masajes en las orejas, en los pies o en otros sitios, en el aula, en más sitios, en las manos. Entonces, aquí en eh, los genitales, pues igual que están todas las partes del cuerpo y todo, pues en este libro pues también te explica desde la magia elemental, desde esas uniones hasta la alquimia de la transmutación, pasando por el mentalismo, el vehículo físico, el mercado, un poquito general, no son, no son demasiado científicos, no son demasiado profundos, quizá este que decía antes lo, lo, lo intenta, pero estos son para que puedan aprender desde poco a poco, eh, luego ya pues estamos unidos para, si quieres saber más, podemos tener feedback, podemos tener conversaciones, eh, reuniones para saber más y básicamente esto es todo no hay mucha gente en el chat entonces no hay dudas y preguntas ahora en directo podéis hacerlas cuando queráis eduardo nieves c arroba gmail a ver si puedo escribirlo por aquí me podéis ver en facebook me podéis llamar por donde queráis para, si queréis saber más, si tenéis alguna inquietud, yo la respondo a mi ritmo. Mm, muchas gracias por ver, espero que disfrutéis de ellos. Eh, vamos a seguir haciendo algunas transmisiones. No sé... Igual me he quedado aquí por explicar la alquimia de la transmutación. Bueno, es que para sí que leer el libro. Y luego podemos entrar en contacto. Eh, Namaste eh, eh, Bendiciones y serendipias. Voy a terminar la transmisión, comentar, compartir. Gracias, gracias, gracias por ver. Eh, siento que tengo que dar más, lo haré.